Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Eh, ya estamos aquí en otra ronda más de y Cup con el con el Ferrari de Race Room con el P45 Competizione. Y bueno, estamos en sesión de práctica, ahora mismo tenemos 15 pilotos. Vamos a ir repasándolo. Bueno, segunda ronda. En esta ocasión tenemos el circuito de de Road America, iba a decir Road Course, la variante de Road Course del circuito de Daytona, vale. Eh, nada, nada. Recordaros que esta Funny Cup se caracteriza sobre todo por las mangas de dos, o sea, las carreras de dos mangas. Y en esta ocasión tenemos una primera carrera de 20 minutos y una de de 30 minutos primera más el sprint la segunda más un poco más de gestionar gomas y combustible y vamos a ver en el trazado de aquí de daytona qué tal se da ahora vamos a hacer un breve repaso a todos los pilotitos y pero antes Vamos a poner el calendario. Bueno, tenemos aquí la página web de RaceRoomSpain.com. De Spain.com. Eh, tenemos aquí el calendario. La primera ronda fue en Rueda América GP. Muy buena carrera. Las dos carreras, las dos mangas que nos brindaron los pilotos fue, fueron espectaculares. El jueves pasado yo creo que todo el mundo nos no estuvimos pasando bastante bien aquí, los que estuvimos disfrutando desde fuera de la carrera. En esta ocasión tenemos Daytona, Road course La ronda 3 será la semana que viene en Red Bull Ring. Buen circuito, Silverstone Spa y Suzuka. Bueno, circuitazos, los que se han preparado para esta Fanny Cup, Ferrari GT3. Y bueno, todos los jueves a las 10, de la cual y de 15 minutos y 20 y 30 minutos de carrera, ¿vale? Aquí tenéis las inscripciones y vamos a ver los. Los resultados del campeonato de momento solo ya llevamos una ronda y está dominando Rey Takazagua. El piloto japonés afincado en Galicia. <ríe> Diego Troitas, otro, otro compi de rey también de gallego. Andrés Rojas está haciendo muy buen campeonato. La primera ronda la hizo espectacularmente bien. Chefo Durán siempre está ahí. Jesli, Rubén Conchuela. Sergio Mengual francisco martínez diurca y jorge hernández que tuvo también dos buenas carreras la semana pasada eh, bueno hasta ahí los 10 primeros eh, claro la clasificación general nada más suma los puntos de las dos de la primera ronda más llevamos una ronda bueno pues nada vamos a volver al directo y, y vamos a hacer un, un breve repaso en estos minutos de de clasificación que quedan. Y bueno, el primer piloto que ha marcado tiempo. Ahí tenemos a Reita Kazawa, piloto de UFO Team, Acaba de hacer un. Eh, el mejor tiempo que tiene es 1.47.5. La última vuelta 1.48.3. Pero el mejor tiempo que tiene ahora mismo está liderando esta sesión de práctica con ese 1.47.5. Eh, justo a dos décimas, mejor tiempo que tiene Andrés Rojas, 1.47.7. J.K. Mano dice: Buenas, de Rome Spain. Dice: J.K. Mano, gracias Buenas por tamaño que no ha podido correr hoy, pero bueno, por lo menos lo disfrutamos por aquí por, por la retransmisión. J.K. Mano, gracias por seguirnos. Eh, sí, eh, gracias por seguirnos y, y ya es tarde, tarde, no, tarda, tarde. <ríe> ha tardado mucho en seguirnos. <ríe> bueno, Andrés Roja eh, tiene ese 477. Eh, luego tenemos a Diego truitas también que está en, en el pit lane con esa skin negra, el integrante del galician Galician Steam. Ha marcado un 48-0. A tan solo una décima está David Guarón 48-1. Ahí está el piloto de Racing Club. Pierna de una ahora mismo tiene el quinto mejor tiempo con 48-9. También está en, en el pin lane. Y bueno, Chefo Durán, eh, 48-9 para Chefo. Eh, hará otro jugador. Dice, que está saliendo tuve de vosotros. que cambiarme también. de cuenta cosas de las tecnologías. Bueno, pues nada, pues. Ah, claro, sí, ya me extrañaba a mí que no, que no estuviera suscrito o siguiendo, ¿no? Lo que fue. Bueno, pues nada. A mí me mola que por, por aquí también, si no. Eh, comentar lo que queráis, porque al final. También cuesta vuestras opiniones y más. La tuya, que me parece que está en el campeonato, ¿no? Y. Y ahora es piloto habitual de RRS, pues bueno, siempre bueno la perspectiva de, de todos los pilotos. Chefo este Durán lo tenemos ahí en pista, parece que está en la vuelta lanzada y, y ahora intentará batir ese 48-9 que tiene actualmente. Eh, Rubén Conchuela lo vemos ahí en plena recta, bueno, en la parte del oval, pasando por la parada del autobús. Eh, actualmente tiene un 49-0 Jorge Hernández eh, Con el octavo mejor tiempo Tiene 49-0 Ahí tenemos a, a, al piloto de zona de carreras eh, A ver, Alessandro Rausa Piloto italiano 49-1 Ese es el noveno mejor tiempo el décimo mejor tiempo lo tiene Santi Martínez. Ahí lo vemos. ¿En qué curva es esa? A ver. Vale, va a salir ahora a la parte de global. Eh, tiene 49-1 también, igual que Alessandro Rausa. 49-6. Para Andrea Evangelista, otro piloto italiano que tenemos por aquí con esa skin verde fuforito. Eh, Ramón Sánchez eh, 149.6, es exactamente el mismo tiempo que tiene Andrea Evangelista. Y bueno, de momento esos son los pilotos, los 12 pilotos que han marcado tiempo, ¿vale? Luego tenemos a, a los demás pilotos que no, no han marcado tiempo aún. Tenemos a Diurca ahí en, en el pit lane. Eh, Dani Caffi que está saliendo de boxes. Para. Intentar marcar un tiempo. Francisco Martínez, ahí tenemos a Artocayo fuera de pista. <risas> eh, Javi Luján, también que nos brindó buenas batallas en, en la ronda 1. Ahí tenemos el piloto con esa skin naranjita y, y negra. Y. Miguel Torres, que también estará intentando. Mira, está haciendo un tiempo ya va por el primer sector y ahí tenemos a, a miguel torres que estará intentando hacer eh, el mejor tiempo posible ah mira tenemos por aquí también a marcelo hermano un saludo eh, a marín bueno chicos eh, si queréis podemos poner una un board vamos a ir con diego troitas oh, acaba de mejorar acaba de mejorar su tiempo ahora tiene un 47 6 a tan, sola, a tan solo tan solo seis décimas de, de el tiempo de Rita Kazawa, Rita Kazawa también parece que ha mejorado ese 47 0 le da la, la posición momentánea y vámonos al cockpit de diego troitas a ver cómo intenta mejorar esa, esa vuelta Hay varias curvas que son ciegas, por ejemplo esta. Al final es una curva que la salida es ciega. Esto tampoco se ve muy bien la salida. Ahí se come bastante el piano, Diego. Intenta traccionar lo mejor posible. Aquí es bastante interesante traccionar bien ya que te, te da lugar a la a la recta del oval. Bueno, ahí tenemos que se pone a 2.50, 2.60 cogerá seguramente, si sí, 2.60 y 2.60 y... 2.70 creo que no llega. Bueno, la parada del autobús, wow, volante de, de Diego Troitas y nuevamente vuelve a a la recta del oval para ya concluir la, el tiempo de vuelta. Yo creo que no va a ser bueno por el contravolante o ese ha sido una vuelta limpia actualmente tiene 47-6 y en esta última vuelta ha hecho 48-2 uh, fijaros lo difícil que, que es ir a ese nivel todo el rato contravolanteando irán bastante descargados de ala en, en este circuito de daytona ya que tiene mucha parte del oval bueno aborta, aborta la vuelta diego troitas y a ver eh, gente que esté rodando de los de delante david Aguaron. guarón ahí parece que viene por el segundo sector va a pasar ahora por la parada de autobús efectivamente en la vista aérea yo creo que en este circuito se tiene que ver bastante bien de todas formas las primeras vueltas de la carrera eh, yo suelo poner esta vista se va viendo todo todo el pelotón la primera vuelta sobre todo todo el pelotón de carrera todos los pilotos juntos y, y tiene buenas tomas aquí estoy viendo que tiene muy buenas tomas y la entrada de la primera curva Bueno, quizás no se pueda apreciar exactamente al detalle las batallas, pero sí, sí tiene una, una visión bastante más general de, del circuito, igual que la la toma aérea. La toma aérea si no, si no hay árboles que molesten, también será interesante ponerla en las primeras vueltas. Bueno, pues parece que David Aguarón ha, ha abortado. Ahí tenemos Chefo Durán que trae los sectores en verde, a ver. Chefo, si sí, acaba de mejorar el 47-9, se coloca el cuarto mejor tiempo. Lo acabo de hacer en esta vuelta también. Ah, la cámara fija es espectacular ahora la vamos la vamos a poner en las primeras las primeras vueltas la primera vuelta vamos a, a jugar un poco con la cámara aérea y la cámara fija y nos va a dar la ocasión de, de ver más pelotón más, más coches en, en cámara bueno de momento empieza la clasificación 15 minutitos ahora mismo tenemos 17 pilotos en, en el servidor la clasificación también está abierta para quien quiera entrar a última hora, que estando aceptado en el campeonato puede entrar hasta el último minuto de la sesión de clasificación. Bueno, pues como siempre decimos, pequeño warm up para que los pilotos. Ah no coño, esta es la sesión de clasificación. Menudo lo ASUS. Me pensaba que están saliendo del warmap. Verdad, warm-up hay entre clasificación y carrera. Entre sesión de práctica y clasificación no hay warm up. Bueno, pues de momento tenemos a Rita Kazawa intentando calentar un poco esos neumáticos. En vuelta de la salida de boxes. Ahora ya entra en la parte de oval. Nos vamos a quedar con él porque en la sesión de práctica es el que mejor tiempo ha hecho. Vamos a ver cómo hace la parada de autobús comiéndose los dos. Bueno, comiéndose todos los interiores. Lo bueno, ha abortado. Yo creo que le ha. Se le ha invalidado. Bueno, vamos a ver. Bueno, el Rey cazagua saliendo de voces también. Pero nos vamos a quedar con Diego Troitas, que es de los primeros que están intentando marcar vuelta. Vamos a ver qué hace en ese primer en ese primer sector. Vale, lo consigue Morado porque es el primer piloto que está estaba marcando tiempo en el primer sector, Al menos con Andrés Roja. Bueno, si vemos que supera a alguien en el primer sector, nos iremos con él intentaremos buscarlo a ver si fuera Rubén conchular Andrés Roja. Chefo Durán también creo que viene mejorando el tiempo. Bueno, de momento parece que Diego trae un buen tiempo ahí en ese con ese 33, 8, en ese primer sector. El primer sector es el más revirado, eh, donde más número de curvas hay. Y luego ya en el segundo y en el tercero eh, tiene parte del oval y, y bueno en el primer sector. Mira el Rubén Conchuela ha batido el tiempo del primer sector... Ah, no, no, 34, no. A ver... No, no, ha hecho mejor tiempo... Diego Truitas, lo que pasa es que no le ha contado la vuelta. Pues nada, pues vamos a quedarnos con Rubén Conchuela porque trae los dos primeros sectores morado. Por detrás trae a Andrés Rojas, pero parece que no lo. A ver, 34-3 para Andrés Rojas en el primer sector. 34-0 para Rubén Conchuela. Nada, ya tenemos los primeros resultados, los primeros tiempos de vuelta. 48-0 para Andrés Rojas. 48-3 para Jorge Hernández. 48-4 para Rubén Conchuela. Javi Luján ahí lo tenemos quinta posición con ese 48 9 acaba de hacer tiempo también chefo durán que se coloca el segundo con 48 1 a ver más tiempo miguel torre ha hecho 496santi santi martínez perdón 497 lo que le da lugar al octavo a la p8 bueno de momento andrés rojas s 48 0 Tiempo de referencia. Hemos visto que en la sesión de práctica, eh, Rey y yo creo que Andrés Rojas también ha bajado de, del 48. Como siempre decimos, eh, la primera vuelta asegurando el tiempo y luego ya quedan todavía 10 minutos de clasificación. O sea que tienen tiempo los pilotos para hacer 3-4 intentos al límite. ¿no? Que si te invalidan la vuelta, pues no te pasa nada porque ya tienes una vuelta de respaldo, ¿no? Hay una vuelta segura, la primera vuelta lo suyo es hacerla sobre seguro. Chefo Durán la verdad es que ha hecho prácticamente el mismo tiempo, a casi una décima, ni a una décima, el mismo tiempo que Andrés Roja, Andrés Roja y Chefo Durán ahí rodando en 48 bajos, 48-3 para Jorge Hernández, Rubén Conchola está en 48-4. 48-9 para la Javi Luján y luego ya los demás pilotos están rodando en 49. Ramón Sánchez, Francisco Martínez, Andrea Evangelista y Miguel Torres y Santi Martínez. Bueno, pues todavía no ha marcado vuelta David Aguarón, Alessandro Rausa, eh, Diego Troitas, Diurca y Dani Caffi Ezequiel terminando que ha, acaba de entrar a la, al servidor y Rob Rob. También acaba de entrar al servidor. Eh, ahí tenemos 18 pilotos en el server. A falta de 8 minutos para que termine la clasificación. Y bueno, parece que Rubén no, no mejora ese 48.4. Le está costando. Mira, Francisco Martínez viene por ahí mejorando su, su propio tiempo. Ahora mismo tiene un 49-5. Bueno, cuidado con Rey Takazagua, que ya ha bajado también desde el 48, ¿eh? Andrés Rojas y rey Takazagua, los dos únicos pilotos que han bajado del 48. Vamos a ver el. El tocayo baja bastante, baja muy buen tiempo para. para el tocayo. Y ha hecho un 48-3. Reyta Kazawa ahora mismo tiene un 48 47 8 viene mejorando el primer sector eh, lo tienen morado o sea que es global el mejor tiempo y eh, lo tenemos pasando por la parada del autobús y ese segundo sector no, no lo ha mejorado pero yo creo que viene en vueltas rápidas sí creo que vienen en vueltas rápidas Actualmente tiene 1.477 Andrés Rojas y 1.478 para Rita Cazagua. O sea, le separa una décima, mejorando una décima, podría colocarse momentáneamente en, el, en la pole position. Ahí está, 476, mejora una décima más, 477 para Andrés Rojas. Vámonos con Andrés Rojas. Eh, está intentando mejorar ese... arrebatarle la pole position a Rita Cazagua. Lo va a tener bastante difícil. Bueno, de momento está en el primer sector. Jorge Hernández ahora mismo el tercer mejor tiempo. 48-1. 48-1 para Chefo Durán. 48-2 para Rubén Conchula y Ramón Sánchez. Diego Troita le está costando hacer una vuelta limpia y aún se mantiene ese 48-3, seguramente lo mejorará pero de momento no eh, 48-3 para Francisco Martínez que hace un momento estaba en quinto lugar y se le han colado bastantes coches Javi luján ahí está en 48-4 David Aguaron, 48 487 hasta ahí los 10 primeros los 10 mejores tiempos andrés rojas que... que tiene complicado para mejorar ese tiempo está intentándolo constantemente vamos a ver si, si es capaz de conseguirlo ha abortado en la parada de autobús ha abortado ahí tenemos a ramón sánchez que ahora mismo está con el séptimo mejor tiempo viene mejorando su, su, su primer sector Dar el autobús te puede dar esta, esta zona te puede dar o quitar mucho tiempo. Ahí lo correcto es comerse los pianos lo máximo posible. en la trazada óptima. Sacrificar quizá la la, la entrada. Vamos a ver porque bueno bueno bueno bueno Rubén Consuela 47, 6 mejorando el tiempo de su compañero de equipo Reita cazagua Ahí tenemos a Ezequiel terminando que la semana pasada no clasificó nada bien y esta semana le está costando. Tiene cinco minutos todavía de, de margen. Cuidado que se está encontrando tráfico. Le puede beneficiar el rebufo, pero pero bueno el otro creo que es un piloto el piloto italiano. Ah no, pero Andrea Evangelista, ¿no? sí. Bueno, vámonos con Ezequiel terminando que a ver si fuera capaz de mejorar, de hacer un tiempo, un tiempo óptimo para estar ahí arriba y seguramente va a dar guerra y luchando por el podio. El piloto, el piloto argentino viene rodando muy rápido en los campeonatos de RRS y es un disfrute ver a pilotos así. Vámonos a su, a su, a su, a su cop. Bueno, medio segundo en el primer sector. No, no está saliendo las cosas bien a, a Ezequiel. Y bueno, y veo que Rubén Conchuela viene muy fuerte. Acaba de mejorar su, su tiempo. O acaba de hacer exactamente el mismo tiempo, no sé. 1.47-6 en la última vuelta y es el mejor tiempo que tiene. 1.47-6 también para Rita Kazagua, solo lo, lo, lo distancian pocas poca milésimas. Andrés Rojas también está ahí en 47-7, tan, tan solo una décima del mejor tiempo conseguido en esta en esta sesión. Y otro se ha bajado, yo creo que ha bajado un poco, sí, sí, ha bajado bastante, ha bajado al 48-0. Chefo Durán ahí también por debajo del 48, ha rodado en 47-9. Y bueno, en 48 está Francisco Martínez, Jorge Hernández, Ramón Sánchez y Javi Luján. Y David bueno Ahí hay un buen grupito que luego en, en carrera, esos son los grupitos que se van a ir formando. Bueno, cuidado con Rubén Conchula porque viene muy fuerte, viene preparado para esta sesión, para esta segunda ronda de la, de la Funny Cup, la Ferrari Cup. Ferrari Cup. <ríe> la Ferrari <y> Cup. <ríe> Creo que lo dijo Rita Cazada, wow algunos de estos en el canal de Discord. bueno pues los dos pilotos de ufo team liderando el equipo de ufo team liderando esta sesión de clasificación en la ronda 2 aquí en daytona en la, la variante de road course bueno cuidado con andrés rojas que acaba de ...ponerse por delante con 47.4. wow, O sea, a dos décimas del mejor tiempo que habían hecho... ...Rubén Conchola y Reita Cazármola. Espectacular, ¿eh? Como en la sesión de, de, de clasificación... ...intenta todos los pilotos llegar al límite de su... ...a sus propios límites y... ...y conseguir mejorar... Su su tiempo, batir su, sus propios tiempos, ¿no? Tiempazo, tiempazo lo que acaba de conseguir el piloto español Andrés Rojas con esa skin negra, eh, el P4 competiciones luciendo eh, colores muy chulos. Bueno, se va satisfecho, se puede ir satisfecho a a Vox. Ezequiel terminando ha conseguido un 1-49-0, ahora mismo lo mejora a medio segundo, 48-0, 48-5, perdón. Y Santi Martínez tiene un 49-2, vamos a ver si es capaz de conseguir mejorar un poco ese tiempo. Y Ezequiel, bueno, Ezequiel saldría ahora mismo con el, en P10. Casi todos los pilotos están en, en boxes, yo creo que poco se va a mover el... La clasificación, me gustaría que Diurka marcara un tiempo porque parece que Diurka está teniendo problemas últimamente para clasificar. Bueno, todavía quedan 20 segundos. Viene por ahí Diurka, yo no sé si va a tener tiempo para clasificar, esperemos que sí. 13 segundos, no, no creo, no creo que, va, que llegue. Bueno, eh, nuevamente Diurka, otra sesión de clasificación sin clasificar y... Y al final le penaliza bastante. Rey Kazawa ha mejorado 47-3S Se lleva la pole posición, se la ha quitado Andrés Rojas última vuelta ahí de taquicardia. Eh, Andrés Rojas con 47-4, casi el mismo tiempo que Rey Kazawa Rubén Controlla muy cerca también, 47-6. Diego Troitas ha mejorado ahí a 47-7. Diego tenía ese as guardado en la manga y, y lo ha usado en la última vuelta. Ha mejorado bastante, saldrá en cuarta posición. Jeffo Durán saldrá en, en quinto lugar. Y bueno, esos cinco está claro que, que estarán luchando ahí por el podio y por ganar la carrera. Francisco Martínez, eh, que ahora mismo lo tenemos saliendo de boxes, eh, saldrá en sexto lugar. Jorge Hernández, el séptimo. Ramón Sánchez, el octavo. Javi Luján, el noveno. Y este que terminando ha conseguido meterse ahí en esa décima posición de salida. Eh, David Aguarón saldrá el undécimo. Santi Martínez, el P12. Andrea Evangelista, P13. Pierno de Yuna, el 14. Alessandro Rausa, el 15. Rob, Rob el 16. Miguel Torres, 17. Dani Cafi, 18. Y el 19. Que no ha clasificado, Diosca, su jarbañares. El piloto vasco le voy a, le voy a tener que, que dar un tirón de orejas porque viene haciendo muy buenas carreras de remontada con muy buenos tiempos y, y sin embargo no es capaz de, de clasificar bien y permitirse darse el lujazo de, de salir en una carrera en posición intermedia, aunque sea. ¿no? Yo creo que, que luego demuestra que sí es rápido bueno pues ahora sí eh, como venimos diciendo siempre pequeño warm-up para para que los pilotos bueno pues se hagan a, esa, a ese combustible de carrera preparen el coche eh, siempre recordamos los neumáticos fríos y el, y el coche cargado no frena igual la primera la primera vuelta hay que tener muchísimo cuidado desde aquí le, le mandamos la recomendación a los pilotos que participan en nuestro campeonato y bueno y y la enhorabuena también por la, la poca cantidad de incidentes que estamos teniendo también. Que, que al final es mérito suyo, nosotros podemos abrir el cero y poner ciertas normas que no se. para que no haya muchos incidentes, pero realmente son ellos los que están pilotando y, y la actitud positiva estaba predominando en nuestro últimos campeonatos. Yo creo que siempre ha sido así, pero pero bueno, puede haber diversas opiniones. Eh, y nada, al final esto es para pasarlo bien, lo que estamos por aquí, pues bueno, lo pues yo he hecho un rato retransmitiendo, esto es como el que se pone de portero cuando éramos niños y nadie quería ponerse de portero y todos querían jugar a la pelota, pues bueno, pues yo me pongo de portero, no pasa nada, luego ya me sacio con mis sesiones de ranked, con mis carreras de ranked. Y nada, vamos a disfrutar ya. Va a terminar el War Map, Vamos a disfrutar de estas dos, dos mangas de la ronda 2 de la Funny Cup. Eh, Recordar que esta, en esta ocasión tenemos los Ferrari de Race Room, entre comillas, que hoy mismo han sacado en Ferrari oficial o han hecho el anuncio del Ferrari oficial. Que si lo van a sacar el Ferrari GT3, creo que es, no sé, de los DTM. De los DTM del 2020 creo que es. bueno también tenemos el sábado creo que hay la ránking semanal eh, 2 con 4 horas aquí en este en este mismo circuito con las categorías de GT3, P2 y GTE los Porsche y bueno estará interesante de momento tenemos aquí la la parrilla con los Ferrari que todos tenemos <ríe> aquí en Race Room están en la categoría de los GT3 y bueno, al no ser competitivos, pues lo que hemos dicho hacer un monomarca y, y que vayan todos igualados, no son competitivos en su categoría, realmente no no un coche muy competitivo, pero sí es bastante divertido y bueno, ahí tenemos a los 19 valientes en esta ocasión, en esta ronda 2, eh, va a comenzar la primera carrera de 20 minutos aquí en Daytona, en la variante de Road course todos derrapando. <risa> Y vamos a ponernos las cámaras que habíamos dicho. Sí. Ahí está. Bueno, pues ahí vemos la, el puñado de coches que vienen <risa> las primeras curvas. De momento parece que no ha habido ningún incidente. Mira que la salida era en parado y, y en el oval es difícil. A, a ver, si habéis dado cuenta todos los coches han, han patinado. Pero bueno, yo creo que sin mayores problemas. De momento, Rubén Conchuela le gana la posición a Andrés Rojas. Reita Cazagua mantiene esa primera posición. Chefo Durán en quinto lugar detrás de Diego. Ahí lo estamos viendo pasar. Bueno, espectacular los grupitos que se están creando ya. Y la limpieza en pista me, me encanta. Enhorabuena a todos los pilotos que, de verdad, que, que luego cuando vean la red de transmisión se sienten orgullosos de. De una salida tan impecable, vamos. bueno, pues efectivamente mantiene posición posiciones. Rey, cazagua Rubén, Conchuela. Parece que el Rey se está distanciando un poco. No sé si Rubén tendrá mucho rebufo. Andrés Roja, yo creo que sí tiene el rebufo de, de Rubén y chefo de, de Diego, que ahí lo vemos como se está acercando muchísimo. de plano se escucha incluso algún coche tocar el fondo plano el la parte de abajo del coche con el bueno pues Andrés Rojas está pegadísimo a Rubén eh. ya le está le está siguiendo la estela Francisco Martínez hace lo mismo con Diego Trovitas se intenta aprovechar de la batalla que están teniendo tanto Chefa como Diego. Y vamos a poner la cámara aérea, efectivamente. Ahí tenemos a Diego 30 O oh, un pequeño trompo de quién ha sido. Miguel está implicado. Miguel Torres creo que ha salido un poco implicado. Eh, Dani Caffey, Rob Rob y Santi Martínez. Bueno, pues una pena. Nada, recuperarse. Ahí tenemos a Santi Martínez. Está intentando... Si no ha tenido ningún daño, que aquí no me aparece nada dañado. Bueno, pues nada, pues a intentar remontar las posiciones que sea y a pasar lo mismo. Y de momento tenemos a Andrés Rojas dándole caza. A Rubén Consuela que no se le despega. Ahí tenemos a Diego Troitas, que ha perdido la posición con respecto a Chefo Durán, pero no quiere separarse nada. Ramón Sánchez también viene por detrás y un poco más retirado Francisco Martínez, que acaba de perder la posición el piloto italiano a alessandro rausa ahí está wow. pequeño toque lateral <laughs> cuidado que y nada al final francisco martínez mantiene esa séptima posición efectivamente bueno pues vámonos ya con esta cámara es espectacular ¿eh? Vámonos ya con las batallas. Ahí tenemos a Andrés Rojas cogiéndole todo el rebufo y por el exterior le va a hacer la maniobra de adelantamiento. Vamos a ver si lo consigue. Si lo consigue. Pero parece que Rubén por el interior tiene bastante ventaja. Bueno, mantienen el paralelo. Wow, apenas deja espacio Andrés Rojas. Van al límite. Y nadie que quiere ceder el más mínimo metro. Y bueno, parece que ha consolidado Andrés Rojas la. La segunda posición, Rita Cazagua se está beneficiando de esta de esta batalla que están teniendo justo por detrás. Ahí tenemos al fondo a Rita Cazagua, ya está cogiendo la curva y por detrás viene Andrés Roja y Roma Conchuela. Y, y justo por detrás, en tierra de nadie está un poco chefo dura. Y luego Diego Truitas y Ramón Sánchez están pegadísimos. Vamos a la cámara de, de Ramón Sánchez. Ahí tenemos justo por delante a Diego Troitas. Come un poco más... Eh, la trazada creo que la hace un poco mejor, la ha hecho aquí un poco mejor Ramón. Y parece que tiene todo el rebufo ahora de Diego. Yo creo que irán descargados lo máximo posible. No sé si al mínimo de ala, pero irán descargados casi todos los coches. Sacrificando el primer sector, pero al final te dan bastante tiempo en el segundo y en el tercero bueno bueno cuidado porque estaban casi en paralelo y entrar ahí en la en la parada del autobús en paralelo es bastante bastante arriesgado al final Diego Troita mantiene esa quinta posición, Ramón Sánchez está un poco por detrás eh, Rubén Conchuela y Andrés Rojas en disputa nuevamente de esa segunda plaza ya a dos segundos de Rey Takazagua, esta gente está perdiendo bastante tiempo en esa batalla. Y, y bueno, nadie quiere ceder, pero sí que es verdad que el Rey se está aprovechando. Bueno, vámonos con Ramón Sánchez y Diego Troitas, porque están teniendo aquí una, una batalla bastante guapa. Y bueno, por detrás, bueno, bueno, bueno, por detrás viene Diurka remontando posiciones. Eh, acaba de pasar a guarón Jorge Hernández lo tiene por delante, está en pleno paralelo, Alessandro Rausa justo por delante, pequeño toque, ahí creo que Diurca, ah no, creo que era Jorge Hernández el que se ha colado un poco en la frenada y ha colisionado con, él, con el piloto italiano. Bueno, pues Diurca, eh, remontando, de recordar que salía en posición... 19 en la última posición y ahora está el P11 en este grupo de, de coches que están igualados. no, Frank, <ríe> what <ríe> eh, yes, eh, I am Frank, <ríe> hello, Martin. Bueno, pues. Pues nada, tenemos ahí el intercambio de posiciones entre Diego 75. Troitas y Ramón Sánchez. Ezequiel, cuidado con Ezequiel, porque viene justo por detrás. Ahí tenemos al piloto argentino, Ezequiel, terminando. Ya dándole caza casi a Ramón Sánchez y a Diego Troitas. ¿eh? Se está aprovechando de la. De esta oportunidad que tiene eh, Ramón Sánchez, ahora mismo tiene todo el rebufo de Diego. Voy a intentar ese exterior con la velocidad que le da el rebufo. Y cuidado que van a entrar en paralelo en la primera curva de Daytona Course Wow, le vale. intenta hacer la contralazada. Cuidado que le pega el calambrazo la parte trasera de del coche a Ramón. Y trepidante batalla la que están teniendo estos dos pilotos. ¿eh? Y como decía. Efectivamente, Ezequiel se está acercando muchísimo. Ahí tenemos a Ezequiel. Y vamos a poner la parte trasera de, de Ramón Sánchez. Ahí tenemos. Bueno, bueno, bueno. Y Francisco Martínez también por detrás. ¿eh? Bueno, carrerón de de ezequiel que se está aprovechando de esta batalla que están teniendo este duelo magnífico que están teniendo tanto Ramón Sánchez como Diego Truitas eh, una batalla muy limpia ahora es en esta vuelta la que entra eh, el que entra en el oval en, en sexto lugar eh, Diego Troitas Ramón Sánchez le ha le ha ganado esa P5 cuidado que ahora Diego Troitas tendrá el, el rebufo y ahí tenemos una toma más detallada del coche de Diego Truitas bueno la verdad es que estamos aquí con esta batalla porque mira si queréis hacer, hacemos un repaso son 20 minutos de carrera ya llevamos 11 estamos más o menos por la mitad está eh, a ver eh, no. aquí vale eh, ahí está Rita Cazagua en primer lugar Liderando esta carrera a un segundo y medio tiene Andrés Rojas. No están en batalla. Están batallas psicológicas. Eh, batalla contra el cronómetro. Rubén Conchula también a un segundo y pico. Eh, Chefo Durán también a un segundo. Y donde está el Mejunje ahora mismo es aquí. Ramón Sánchez liderando este trío. Que está Ezequiel terminando. Intentando adelantar a Diego Troitas, no es que él ha conseguido llegar y adelantar y, y meterse en esa P6. Diego Troitas ahora mismo diciendo: Bueno, qué pasa aquí? <ríe> que me acaba de pasar Ramón Sánchez y Ezequiel en, en dos vueltas. Ah, Diego Troitas este que tiene ritmo suficiente como para darle caza. Efectivamente, ahí vemos como Ramón Sánchez ha tenido. Un pequeño problema, cuidado. Y Diego Troitas y Ezequiel se mirando Se aprovechan de las circunstancias. Y bueno, incluso Diego Troitas en eh, un abrir y cerrar de ojos. Ha conseguido dos posiciones. Espectacular, Diego, que. Que ha sabido aprovechar la ocasión. Y cuidado que Ezequiel lo tiene. Lo tiene en pleno paralelo, creo. sí Bueno, Ezequiel ahora dispondrá de de todo el rebufo eh, Ramón Sánchez ahora está justo por detrás de eh, pierno de Yuna le está cogiendo el rebufo bueno y por detrás tenemos en eh, una posición más intermedia tenemos a Rob Rob peleando esa 14 P14 con respecto a Diurka wow. se la ha descontrolado un poco el coche y eh, bueno eh, continúa y Urca bastante pegado a Miguel Torres. Digo, perdón, eh, Miguel Torres pegado a, ja, a Javi Luján. Que parece que le va a coger el rebufo, pero bueno, llega a la primera curva y, y no tiene ocasión de, de ponerse en paralelo. Bueno, buena batalla ahí aquí por la P13. Pero nos vamos con Diego tritas que está en plena lucha con el terminando. Ezequiel terminando otra vez le ha comido la tostada a Diego Troita, le ha quitado esa P5. Ramón Sánchez casi en paralelo con Pierno de una. Yo creo que ahora se va a preparar el. Bauerman. A ver, el... Sí. es el de América más deito, una que he visto jamás. <ríe> claro, Andrés. <ríe> Bueno, ahora, ahora dispondrá de, de todo el rebufo Ramón Sánchez con respecto a la pierna de una. Y, y seguramente le dé la oportunidad de batallar esa P8. Diego truitas ahí lo tenemos también en pleno rebufo con, con Ezequiel. Nueva pasada por la parada de autobús. Diego va al límite. y bueno y Ramón Sánchez que, que se lo está poniendo bastante Va, difícil Pierno doy una Dice, Pierno doy una y su amigo Patán gran pareja <ríe> yo te digo bueno pues paralelo aquí entre Chefo Durán y Rubén Consuela Chefo Durán se lo está currando durante unas cuantas de vueltas le ha eh, comido bastante en tiempo a Rubén Conchuela y ahora mismo tenemos ahí el paralelo con el consiguiente adelantamiento de, de Chefo Durán. Ahí está, Chefo Durán en tercer lugar. Bueno, cuidado que se le cruza el coche. Ahí estamos a bordo del coche de Robert Conchuela de Lufotín, siguiendo a, al picote español Chefo. diferentes trazadas que hacen y a ver si lo hace bien Rubén y dispone de, del rebufo suficiente como para parece que ha traccionado muy bien yo continué, continuaría por el interior de la trazada claro ahí se gana menos más tiempo ahora dispone del rebufo y fijaros lo que hace ahí está Fran es muy bueno, lo queremos mucho, necesitamos un club de fans de Fran, Te extrañamos Fran. I love you too. Martín, un crack. Bueno, pues espectacular batalla la que están teniendo Chefo y, y Rubén Consuela. La verdad es que... Memod 75. Está siendo muy guapa la, la batalla por la P3. ¿eh? Olvidé decir que Fran también es muy sexy. <risa> Madre mía, un canadiense escribiendo en español. No pinta y pinta? <risas> Nada, chicos, eh, colega Martín Edmunds eh, de la comunidad ESR. Eh, comunidad canadiense os recomiendo cualquier campeonato que hagan, cualquier evento, abren eh, carrera ahora nocturna aquí en España, pero. Pero son carreras que todo, todos los que hemos corrido ahí intentamos repetir. Dice, memo 75, memo 75, dice, sí, sí, M intruso, dice, <risa> buenas noches, Fran, memo 75. Bueno, pues dice, increíble batalla la que están teniendo Chefo Durán y Rubén Va bueno. ¿eh? Dice, el amor no tiene fronteras. <risa> Bueno, y por detrás, eh, Ezequiel, eh, Diego Truitas y Francisco Martínez, eh, a menos de un segundo cada uno, también están teniendo su, su particular batalla. Ya quedan cuatro minutos para que termine la, la, la primera carrera, la primera manga de 20 minutos. Ahora dispondremos de otra carrera de, de 30 minutos. Esta sí es verdad que ha sido más el sprint, luego ya tendrán que gestionar un poco la, la goma y demás. Bueno, la parte trasera de, de Chefo Durán. Ahí tiene a, a Rubén Conchuela. Buah. Vamos a poner la cámara fija para la parada del autobús. Blissful Clam 59126. Dice. By Followers and Viewers on CLC to HZCGXG. Nick Wood. Dice. Blissful Clam 59126. Nistra y Stop posting Links me. Claro. Víctor Padilla MLB. Dice. Buenas noches. Buenas hábito. Pues. A ver qué tenemos por aquí. Rubén Conchula sigue en la batalla con Chefo Durán. Eh, Francisco Martínez, no se, no se descuelga lo más mínimo de, de la estela de Diego Truitas. Está haciendo un carrerón. Eh, el tocayo, Francisco, eh, que, de Virtual Racing Race Online. Contra el piloto de Galician Steam. Y luego es verdad que por parte intermedia, Miguel Torres ahí dando batalla a Javi Luján. Disputándose esa P11, la P10, recordar que la P10 es la, la plaza que más se disputa luego, porque intentarán entrar todos en el top 10. Con la parrilla invertida en la segunda manga, le da muchas posibilidades de quedar bien. Bueno, parece que Miguel Torres se ha descolgado un poquito, está ahí a un poco más de medio de un segundo. Francisco Martínez, con bastante rebufo de, de Diego Troitas, está intentando. Adelantarle antes de la parada de autobús, pero no lo ha conseguido. Ahora dispondrá otra vez nuevamente de... De rebufo. Vamos a ver si le da para llegar a hasta la primera curva. Víctor Padilla de Dice. Chefo es pesado como el solo, pero se pelea muy bien con el muy limpio, gran persona. Sí, Chefo, un crack. Chefo va ahora mismo en tercera posición y, y le ha hecho ahí una... Una batalla increíble con Rubén Conchuela. Bueno, y al final eh, Francisco Martínez está en plena batalla con. también con Diego Troitas. Intercambio de posiciones. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Buah, chapa chapa. Para hacerse un poco de hueco. Y.. Y nada, al final parece que Francisco Martínez consolida esa P6. Sí que es verdad que ya está un poco distantes tanto Diego como Francisco Martínez de Cequirse de Miranda, el Cequirse Mirando, mirando está consolidando esa P5 a falta de un minuto Chef lo tenemos ahí con Rubén Consuela ha perdido la posición y nuevamente se la quiere devolver vamos a ver la P3 esa esa plaza de podio tan disputada de momento Rita Kazawa, nada que decir. Carrera impoluta de Rita Kazawa. Bueno, cuidado con Andrés Rojas que está haciendo un carrerón y está tan solo un segundo de del de piloto eh, japonés afincado, afincado en Galicia. <risa> Rubén Conchuela y, y Chefo Durán. Vamos a ver, porque quedan 22 22 segundos para la que termine la carrera. No sé si quedará otra vuelta más. Al cockpit, ahí tenemos. Va a levantar, no va a levantar. <ríe> Lo mismo en la última carrera. Nada, última vuelta, vale. Una vuelta más. Lo mismo en la última carrera, como le levantó eh, este que ir terminando para, para no dar otra vuelta más que hubiera sido, vamos, una catástrofe para muchos pilotos. O oh, chefo. Se ha pasado de frenada, no ha entrado bien en esa primera curva. Y Robin Conchuela parece que se distancia lo suficiente como para. Bueno, sí, está consolidando Rubén Conchuela la, la tercera posición. Bueno, y por detrás, Ezequiel terminando en P5 va a terminar si no tiene ningún problema. Diego Troitas al final, sexto. Buena posición también. Francisco Martínez séptimo Que está en batalla con Ramón Sánchez que lo habíamos visto tener un pequeño incidente y haber perdido ahí bastantes posiciones y Ramón Sánchez que está haciendo buena carrera al final ha remontado ahí algunas posiciones más y ahora está en, en plena batalla con con Francisco Martínez pierno de una P8 P10 para Andrea Evangelista que lo está siguiendo de cerca Javi Luján y y ahí puede haber intercambio de posiciones. Bueno, cuidado con Chefo Durán. Último paso por la parada de boxes. Y. y nuevo intento de, de Chefo Durán con respecto a Rubén Conchula. Va a estar al límite a ver si tracciona bien desde Dice. aquí Chefo. Yo y Vaya Parrilla buena pilotazos. Sí, son muy buenos todos. La verdad es que el top ten es, es bastante difícil ganarle a cualquier piloto que haya. que haya por aquí. Chefo Durán, vamos a ver porque está en paralelo casi. No, no le da, no le da, no le da, bueno. No. <ríe> Nada, se lleva Rubén, se lleva la. La plaza de la tercera posición, o sea, la plaza de podio. Eh, Ramón Sánchez con, con Francisco Martínez, ah, bueno, también terminado. Y Javi Luján al final P10 para Javi Luján. Eh sí, bueno, pues esta ha sido la primera carrera de la, de la ronda 2 de este campeonato de la funny Cup con estos Ferrari de, de rey y, y nada, increíble. Yo, la verdad es que Kazagua ha hecho una carrera exagerada. Andrés roja Casi igual, porque han llegado muy a menos de un segundo, o sea, han llegado prácticamente igual. Enhorabuena a los dos. Rubén Conchura y Chefo Durán, sí que es verdad que han estado ahí en disputa por esa P3 en la última vuelta. Bueno, en la P3 también ha estado en disputa Diego Troy, Diego Troy, creo que también era eh... Chefo Durán P4. Ezequiel terminando ha conseguido remontar hasta la P5. Muy buena carrera de Zequier de remontada. Diego Troitas al final ha quedado en sexto lugar. La vuelta rápida se la lleva Andrés Rojas, pero es prácticamente igual que la vuelta rápida de Rita Cazagua. El Tocayo Francisco Martínez ha quedado en P7. Ramón Sánchez ha conseguido la P8. Andrea Evangelista, el piloto italiano P9, Javi Luján y el P10. bueno, pues ahora Javi Luján saldrá en primera posición en la, en la carrera 2. Luego Miguel Torres P11 Esto no sé por qué me pasa Pero sí que es verdad que me echa Algunas veces me echa Entre carrera y carrera me, me suele pasar eso Bueno pues nada, pues entramos otra vez y ya está eh... Miguel Torres creo que era el P11 Y Diurka el P12 No recuerdo más ahora Bueno pues nada chicos, ahora la segunda carrerita y ahora tienen los pilotos tienen un pequeño warm up de tres minutos entre carrera y carrera entre la cual y la carrera pues siempre bueno, no sé, quiera ir al cuarto de baño o beber agua o lo que sea o probar los coches como lo están haciendo ahora mismo A ver, el track map no va. Ok. Bueno, pues ahí tenemos a Andrés Rojas que ha quedado el segundo lugar. Eh, sí, eh, Miguel Torres el undécimo, el duodécimo eh, Diurca, Jorge Hernández P13, Alessandro Rausa P14, Raurro el quince, Santi Martín el dieciséis y Dani Café el diecisiete. Bueno, pues nada, un pequeño Kick-cut de tres minutitos, warm-up y seguimos con la segunda carrera. La segunda carrera, eh, nada, puedo decir que en este campeonato está el por dos de tanto de, de Gomas como de, de Fuel. A ver, os voy a poner. Bueno, os pongo aquí... Sí, 20 y 30 minutos. El setup es open. El, el consumo de combustible está al por 2. El desgaste de neumáticos al por 2. Y bueno, en, en, to, en todos nuestros campeonatos, ha habido alguna confusión alguna vez, en todos nuestros campeonatos la mínima reputación que pedimos para entrar al servidor es 75, ¿vale? Eso con... Una o dos carreras que haga arranque, por defecto creo que si no haces ninguna tienes 70. Y si eres medianamente limpio, pues sube unas cuantas carreras, no sé cuántas, pero... Y un máximo de 30 puntos de incidente, ¿vale? El car colisión car collision, el... la colisión con otro coche eh, te cuesta como cuatro Entonces, pues bueno, pues no tener muchas colisiones y ni mucho off-track. Y nada entonces pues debido a este por dos a este multiplicador de tanto de, de, de, de gaste de neumáticos como de consumo de, de combustible pues bueno pues los pilotos tienen que gestionar esta carrera de 30 minutos no es, no se gestiona igual que la carrera de 30 minutos de, de la carrera de la primera carrera que son 20 minutos ¿no? Entonces pues bueno, pues ahora sí veremos parrilla invertida de los 10 primeros y, y.. un poco más de estrategia. Quizás no veamos lo, el ritmazo de, de la otra. De la otra carrera, pero sí vamos a ver estrategia y a ver quién en la última vuelta va a tener. ha conservado bastante bien los neumáticos. Igual vemos alguna estrategia, no sé si será óptima la la parada en boxes. Y. Y eso, de momento ya estamos viendo ahí a, a los pilotos más rápidos en la primera carrera, como Rita Cazagua y Andrés Rojas, en novena y, y en décima posición. Bueno, pues, oh, es que la salida es que un cachondeo, la ¿no? verdad. No sé si para esta pista tendríamos que haber puesto salida lanzada, pero, pero bueno, eso también al final es cuestión de. de parece que quien se ha caído Francisco Martínez creo que ha sido sí, se ha ido a última posición pues lo que venía diciendo la salida que eso al final también se entrena y si le da opciones a quien haya entrenado y, bueno, tiene ventaja como el setup que al final quien entrena en la sala en el server que están abiertos siempre y, y va tocando toqueteando y va probando pues oye, pues tiene poquito de ventaja que irá más cómodo por ejemplo en esta carrera pues puede gastar menos o consumir un poco menos lo que sea bueno de momento tenemos las posiciones javi luján en primera posición ahí tenemos a ese ferrari negro y amarillo en primer lugar seguido de ramón sánchez bastante pegado cuidado porque le está cogiendo el rebufo efectivamente Diego Trita ya se ha puesto en la tercera en tercera posición hace que el se en el cuarto Chefo Durán el quinto. Bueno, en pleno paralelo. Intercambio de posición en ramón entre Ramón Sánchez y javi, javi Luján. Bastante limpia esa maniobra y, y muy bonita. Y ahí tenemos Diego Troitas, terminando, Chefo Durán, re roja, Rey P7 Javi Luján que tiene ahora mismo también todo el rebufo. Pero cuidado que, que está Diego Troitas justo por detrás. Madre mía lo que le viene por detrás a, a Javi Luján. terminando apretándole también a Diego Troitas diciéndolo, diciéndole o lo adelantas tú o, o adelanto a los dos. <ríe> Intentando hacer un exterior, cuidado que se va por fuera. Ezequiel Mirando es muy difícil lo que ha intentado hacer. Se reincorpora ahí, creo que sin perder ninguna posición. esto bueno, el chefo Durán parece que está ahí en paralelo con él. Sí, y bueno, el rey de Cazagua consiguiendo esa P4. Al final, la maniobra la ha salido perfectamente bien y, y saliendo décimo, ya está el cuarto. Chefo pegadísimo en pleno paralelo a ver quién tiene más punta de los dos porque mantiene el paralelo, igual que Diurca y Andrés Rojas, es pleno paralelo para ellos, pero nos vamos a quedar con el paralelo. Madre mía, es que hay mogollón de paralelo ahora mismo. Bueno, Diego Troyitas y Ramón Sánchez, hay primera posición y segunda. Javi Luján eh, P3. Ha sido el adelantamiento que hemos visto de, de Diego. Reyta Kazawa y Ezequiel terminando. Bueno, pues Ezequiel terminando, haciéndole el exterior a, a Reyta Cazagua. Le ha cogido el rebufo, ha traccionado mejor. Y Reyta Kazawa ahora mismo en P6. Bueno, y por detrás viene Andrés Rojas. Vamos a su compit. Ahí está el coche de diuca justo por delante en P7. Frena bastante digo, que ahí en esa primera curva del trazado. Está frenada también. Es que ya, ya os digo que hay muchas curvas ciegas. Ahí se come bastante el piano Andrés Rojas y mantiene esa batalla con Chefudra. Con diurca perdón. Bueno, es que donde está Andrés Rojas, madre mía, aquí hay una batalla. Está Andrés Rojas por detrás, trae a Rubén Conchuela, ese es el coche de Rubén Conchuela, el blanco. Por detrás, Jorge Hernández y Rob Rob, los dos coches amarillos. Andrés Evangelista viene por allí también. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aquí hay una montaña que no vea. Miguel Torres, que la ha pasado? Pequeño problema. Bueno, vámonos con Diego Troitas, que está en plena batalla con Ramón Sánchez. Le coge el interior y parece que efectivamente le ha cogido bien el rebufo, entrando en esa parada de autobús. Justo por detrás Javi Luján, haciendo muy buena salida de esta segunda carrera. Salía en primer lugar, pero se está manteniendo ahí arriba. Eh, pegadísimo trae a Ezequiel terminando el, el piloto argentino que le va a coger el rebufo y si nadie le impide le va a arrebatar esa P3. Eh, se prepara el exterior para la primera curva. va tremendo. Tremendo, que viene por ahí la marabunta de coche y.. <risa> bueno, pues ahí Diego 30 liderando con la skin negra, eh, seguido de Ramón Sánchez, Javi Luján, Ezequiel terminando Chefo Durán, Rita Cazagua, Diurca, Rubén Conchura, es que van todos muy pegados. Ah, y Ramón Sánchez en plena disputa por la primera posición con, con el amigo Diego. muy buenas carreras que se está marcando Ramón Sánchez una pena que en la primera en la primera manga tuviera el incidente ese que ha perdido ahí unas cuantas de posiciones pero podría haber, hecho, podría haber hecho mejor resultado el que ha hecho bueno pues Ezekiel terminando subiéndose por las paredes ya no sabe por dónde meterse bueno three wide en la entrada de claro madre mía madre mía es un sitio prácticamente imposible hacer un paralelo en la entrada de la parada de autobús y hemos visto un freeway y Ha salido el del centro se ha quedado en el centro y los, los demás han salido cada uno para un lado. Se ha visto perjudicado a ver quién ha sido creo que ha sido Chefo Durán creo y Rubén Consuela Fue una lástima pero pero lo he visto demasiado optimista ahí entrando. ¿eh? Yo no sé, yo lo hubiera hecho, no sé si levantaría el pie, yo creo que sí. Un freeway ahí, un paralelo, a lo mejor te lo piensas, pero un freeway no. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos viendo muchos trompos. De momento, todavía quedan. Llevamos ocho minutos de carrera y quedan 22. Madre mía, la que está viendo por aquí atrás. Javi Luján en plena batalla con Reyta Cazagua. Y Diurka en P5. Justo por detrás de esta batalla que están teniendo. Está aquí el batalla 3. Le Me mete el interior ahí a, a Rita Kazagua. Ten cuidado Diurka que. Apura bastante la frenada Rey y, y se lleva esa P4. La verdad es que la, la cámara del helicóptero se ve muy bien. Bueno, Jorge Hernández justo por detrás de Rob Rob. El rebufo viene ahí con el rebufo y vamos a ver si es capaz de meterse en la parada de autobús en paralelo. Ahí está, apurando la frenada y le consigue esa. esa P8. Ahora tiene por delante. Bueno, bueno, bueno, cuidado que no ha traccionado ahí nada bien. Y ahora. Rob Rob va. creo que va a tener la ocasión de, de disputarle nuevamente la, la P8. Ahí está. Para intercambio de posiciones, vemos como al más mínimo fallo pierdes posición o se te pone un coche en paralelo. Ahí mucha punta parece que no tiene Rob Rob. Al final apura mejor Jorge Hernández y. Y mantiene esa esa P8. Bueno, vámonos con Reita Kazagua, que está en quinto lugar, justo por detrás de Diurka. Diurka parece que le ha arrebatado. Le ha conseguido arrebatar esa P4. Javi Luján se mantiene ahí en posición de podio, en P3. Bueno, de momento en la. Bueno, bueno, Rob Rob con Jorge Hernández esta batalla está bastante interesante. Eh, bueno vamos a hacer un pequeño, un pequeño repaso diego troitas dominando la carrera y está en p1 ya y consolidando ese p1 porque tiene a ramón sánchez a un segundo y medio ramón sánchez muy buena carrera para él. p2 javi luján p3 manteniendo el tipo ahí en, en esa parte de arriba eh, y justo por detrás de javi luján ya venimos con el, el grupo este. tiburca Rey, Andrés, Rubén, Jorge y Rob, Rob. O sea que, que aquí hay un grupo que es tremendo. Vamos, Bueno, tiburca ya está pegadísimo a, a Javi Luján. Vamos a ver ese paralelo. Ahí tenemos la vista aérea. Parece que Diurka no ha tocado el ala y y va con, con poca punta. Bueno, bueno, también por detrás viene Reita Kazagua subiéndose para las paredes. Wow. Se le había descontrolado un poco el coche y creo que le ha dado por detrás a Andrés Rojas. Creo, creo, creo. Bueno, pequeño encontronazo que han tenido ahí, ha salido per, eh, beneficiado Diurca, Rubén Conchola y Rob Rob que sube a la, a la P6. Una pena para. Bueno, estoy viendo que que quiere terminando, Chefo, Miguel torres y Alessandro Rausa han terminado ya la carrera. Bastante accidentada esta carrera, ¿eh? hemos visto bastantes trompos. En esta ocasión sí que es verdad que. Andrés le ha dado a Rey, pero bueno, creo que Rey se le había descontrolado un poco el coche y van tan pegados que es bastante difícil de, de corregir. En cualquier caso siempre está, se puede reclamar incidentes, luego a lo mejor, no sé, viéndolo bien, puede ser lance, puede ser um, o aplicarse alguna norma o lo que sea, ¿no? Y, y ya está. Eh, rob Rob en P6, Andrea Evangelista P7 y justo ya por detrás si viene Reita Kazawa que trae nuevamente a andrés Roja. Estos dos pilotos están rodando prácticamente a los mismos tiempos. Diurka nuevamente lo intenta con javi Luján. Parece que ahora ya tiene más rebufo Ahí vemos a doblado creo que sí. Ah, no, Ramón Sánchez. Eh, a ver, no me marca aquí nada de que tenga dañado nada. Bueno, pues Ramón Sánchez ahí, no sé si ahora sí un slowdown o algo, no sé. Es raro, pero bueno, nos vamos con la batalla que están teniendo tanto Diurca como Javi, porque está siendo increíble. Claro, han ganado una posición. Y. Y ahora Diurca gana otra posición más. Y Ramón Sánchez se queda ahí en cuarta en P4. Que. que no sé qué le habrá pasado ahí. O, o habrá traccionado mal. Y lo, le han cogido el rebufo. O habrá tenido algún susto, sí. Bueno, pues llevamos un cuarto de hora de carrera. Ahora ya a partir de ahora ya empezarán los neumáticos a decaer bastante. Y seguramente veamos algún trompo más. Yo apostaría que sí. Bueno, Rubén Conchuela en P5. Acercándose a Ramón Sánchez y a. a Javi Luján y a Diurca, el grupito que tiene delante. Tenemos aquí a Andrea Evangelista, que no quiere perder el rebufo de. de Rubén. Y ya justo por detrás está ahí tenemos a rey y, a, y el coche negro de, de andrés rojas que también viene por detrás francisco martínez ahora mismo está en p 9 también va a pasar por la parada de autobús ahí está santi martínez viene en p 10 jorge hernández en p 11 estos pilotos no están ahora en batalla y dani café en, en p12 eh, andrés evangelista en plena batalla con rey Kazawa, ¿qué le está pasando a los pilotos? No sé yo si será el mapa motor que estén jugando con el mapa motor para ahorrar combustible, puede ser eso. Y haya otros que no, no sé. Bueno, a Andrea Evangelista ahí se va un poco. Sí, bueno, es que Andrea Evangelista ha superado también a Andrea, a Andrés Rojas. Puede ser lo que le haya pasado a Ramón Sánchez también, de levantando el pie o jugando con el mapa motor para ahorrar. No sé, no sé. Es la única explicación que le de, veo yo. Bueno, de momento. Vamos a hacer un repaso. Que estamos a mitad de la carrera, venga. Diego Troitas. Eh, se mantiene ahí en primera posición a 5 segundos de Diurca diego Digo que su mejor vuelta es 49-5. Bueno, pues tenemos a, a Diurca, el piloto vasco que está su mejor vuelta en 49-1 y la última vuelta está rodando en 1.50. Está, está haciendo muy buena carrera Diurka, que se ha visto beneficiado de la parrilla inversa de los 10 primeros pilotos. Bueno, luego ya por detrás traemos a Javi Luján, su mejor vuelta a 49-7-51 en la última. Y detrás de Javi Luján, que está manteniendo ahí el tipo en esa P3, tiene a Rubén Conchuela y a, y a Ramón Sánchez pegadísimo también. Rubén Conchuela que tiene ese mejor tiempo de 49-8. Y Ramón Sánchez en P5 en 49 49.7. Eh, Rita Cazagua casi en paralelo con Andrés Rojas. Estos dos pilotos, yo no sé si porque han bajado el ritmo, pero yo creo que están jugando un poco con el mapa motor. Han dejado pasar al piloto italiano, a Andrés Evangelista, que tiene esa skin verde. Sé, no sé qué le estará pasando a estos dos pilotos que no están rodando los tiempos que deberían. Bueno, aquí hay ahora mismo las batallas que estamos teniendo a mitad de la carrera. Son eh, prácticamente están todos juntos. Están, hay seis pilotos aquí, desde liderado por Diurka. Diurka lo que trae detrás es esto: ahí trae a Javi Luján y a Rubén Consuela bueno, cuidado con Rubén Consuela. Eh, Ramón Sánchez yo creo que ha traccionado bastante mejor ahí. No. Bueno, muy difícil, ¿eh? ya con, con las gomas como van. Bueno, y Rey, y Rey Takazagua pegadísimo a Andrés Roja. Efectivamente se confirma que están rodando en, lo, en los mismos tiempos. Vámonos con Andrea Evangelista, me parecía que iba a hacer la maniobra de adelantamiento ahí en la parada de autobús pero no mantiene mantiene el tipo mantiene la posición Ramón Sánchez en esa P5 y Reyta takazagua cogiendo el interior se supone que debería de superar a Andrés Rojas bueno realmente lo que está consiguiendo Andrés Rojas es que no le coja el rebufo durante esa parte del circuito bastante inteligente y, y mantiene la posición o sea al final le, le sirve es una acción que hace y te te los beneficios no de que bueno todos muy pegados <risas> bueno, es que aquí hay un grupo eh, el piloto italiano fijaros lo que tiene por detrás este es Ramón Sánchez Andrés Rojas y Rita Cazagua Bueno ahora mismo está en paralelo con, con Ramón Sánchez La, la vista aérea yo creo que es espectacular. Eh, se aprecia perfectamente por dónde van los, eh, los grupos, los grupos de, de coches sobre todo y, y la trazada que hace cada uno. Uf, cuidado que a Ramón Sánchez le, le puede comer las tostadas y Andrés roja Nada, pero ha sabido, ha sabido traccionar bien y, y bueno, trae por detrás a Andrés Rojas y a, a Rita Cazagua. Ahora mismo André, Ramón Sánchez con todo el rebufo. Ahí en pleno paralelo, frenada fuerte. La apura bastante bien Ramón Sánchez. Vamos a ver si tracciona bien ahora. Efectivamente. Y, y bueno, y Andrés Rojas yo creo que tiene ahora el rebufo de del piloto italiano parece que va a intentar adelantarlo por el exterior se ve con fuerza sí tiene velocidad suficiente y, y consigue esa p6 bueno, lo importante de, de lo que está consiguiendo andrés Rojas es no separarse de, de ramón sánchez que lleva un buen ritmo y, y le puede dar bastante rebufo de hecho ahora se está acercando tanto por, por el rebufo Aquí la verdad es que están teniendo un, un grupo muy guapo, liderado ahora por Javi Luján, está casi en paralelo con Rubén Conchuela, por detrás Ramón Sánchez, Andrés, Andrea y el Rey. Bueno, pues a falta de ocho minutos yo creo que los que no se hayan parado es que van a llegar ya con el combustible y con las gomas, o sea que. Que realmente, bueno, impecable Diego Troitas que se mantiene en primera posición, Diurca segundo, Javi Luján haciendo un carrero espectacular. Wow. ¿Quién se ha matado? Rey. No, Rubén. Ramón Sánchez y Rubén, madre mía. Madre mía, cuánto incidente estaba viendo o sea, incidentes, no colisiones. Bueno, colisiones. Sí, alguna ha habido colisión, pero que, que sobre todo he jodido la, la media hora con el por dos. Sin pasar y sí, y claro, intentando no pasar por boxe. Bastante, bastante jodido. Bueno, Rita Cazagua mantiene ahí ese rebufo, lo cual le va a hacer ahorrar combustible para, para las vueltas finales. Ahí ese rebufo de Andrea Evangelista que el piloto italiano está en P5, está haciendo muy buena carrera. Ahí tenemos desde el coche de Andrea Evangelista eh, el Ferrari de Rita Cazagua. Mira, pues realmente los los, los pilotos que han bajado mejor vuelta rápida, los que han bajado del 49 son Francisco Martínez, que tiene un 48.6. Reita Cazagua. No, bueno, Reita Kazawa 48.7. Y Andrea Evangelista, 48.9. Esos son los pilotos que han bajado del 49. Bueno, y Jorge Hernández, un 48.7. ¿eh? Jorge Hernández ahora mismo está rodando el P11, pero, pero tiene una buena vuelta rápida. ¿eh? Al final la vuelta rápida, a ver si la mantiene es bastante buena o acercarte lo máximo posible a, a tu mejor vuelta, ¿no? Que si tiene una buena vuelta rápida, pero de nada sirve hacer una vuelta rápida y luego que muchas te invaliden o, o otras no te sean nada buenas. Bueno, Andrés Rojas, yo creo que ya sabe que va a llegar bien de combustible, le está tirando bastante, están superando ahí a está superando ha superado a, a andrea evangelista que parece que está decayendo Reita takazagua también eh, p5 y nada y javier luján eh, en tercera posición y arrebatándole intentándole arrebatar esa segunda posición a, a diurca eh. pleno paralelo ahora mismo está en pleno paralelo ahí creo que han superado a un doblado nada no no no no no es andrés rojas perdón Va, vaya grupo liderado por Diurca, seguido por javi andrés rey y terminando ahí el piloto italiano con esa skin verde andrea evangelista Igualdad máxima, vamos. Muy buen piloto Andrés Rojas, que nos está demostrando en carrera tras carrera que, que es capaz de estar ahí, mantener el tipo y lo da todo ahí en, en pista. Sabe disfrutar también. Bueno, ahí se ha comido un pequeño slowdown cuando antes lo decimos antes. Nada, tendrá que levantar seguramente, yo creo que lo hará en la frenada de la parada de autobús. Y pegadísimo, eh. Diurka está intentando mantener esa P2, pero no se sabe. Vamos, perfectamente. Rita Kazagua, que ahora mismo está en P6, puede, puede quedar en P2. Como van, parecen TCRS. Ya ves. Ah, fijaros cómo va. ¿eh? Se escucha mucho. A Andrea Evangelista se le escucha mucho tocar los bajos. hace ¿eh? a ver cómo frena ahora el coche claro al final le ha pasado a Andrés Roja bueno no ha mantenido la posición de Andrés Roja porque es bastante difícil pilla mucho rebufo pero si vienen en paralelo tienes que frenar incluso antes e intentar coger incluso otra trazada también para no llevarte puesto a, al piloto que tienes delante o frenar antes o... bueno ya nada que decir porque nos están demostrando vuelta tras vuelta, curva tra, tras curva los pilotos que, que saben rodar muy pegados. A mí me encanta eso. Al final, bueno, ahí Rita igual le ha dado un besito a, al piloto italiano, pero nada que reseñar. Intenta, e intentar no perder velocidad y, y ver, apurar bien. la frenada lo máximo Dice. posible, está claro. Es lo mejor. Bueno y en P8 tenemos también batalla aquí por la, por la posición 7 que la tiene ahora mismo Rubén Conchuela pero se le está intentando disputar Ramón Sánchez el cual creo que lo va a conseguir porque tiene todo el rebufo del mundo Bueno bueno aquí puh, si es que <ríe> me quiero ir con Ramón y con Rubén pero aquí fijaros la Javi Luján el adelantamiento que le ha hecho a, a Diurca. Vámonos con Rubén, que parece que ha perdido la posición con respecto a Ramón, efectivamente. Y Rey Takazagua, casi en paralelo con Andrea Evangelista. Rey le está costando bastante disputarle la posición a, al piloto italiano. El piloto italiano ahí coge una trazada un poco más exterior. Pero ahí tiene, tiene ventajas Rey ha, sabido, ha sido inteligente al, al coger el interior. Pero tiene mucha punta. ¿eh? El piloto italiano va va muy fuerte en recta. y justo por delante ahí tenemos a andrés roja en plena batalla con diurka con javi luján incluso yo creo que se ha distanciado un poco bueno cuanto antes lo decimos antes que putada con el carrerón que se estaba pegando el colega bueno p6 de momento nada nada malo ¿eh? no no ha tenido ningún un trompo lo puede hacer cualquiera <ríe> yo el primero y beneficiados pues buena, bueno bueno eh, diurca ha salido beneficiado Va ha conseguido bueno. esa p2 andrés <ríe> rojas lo tiene pegadísimo pues tremendo gafe este fran joder es que enfocamos a alguien y decimos que se está pegando una buena carrera y ahí tenemos a diurca que iba a decir yo ahora mismo que está teniendo una espectacular carrera y otro trompito a ver, son en la última vuelta, la, las dos últimas vueltas. Es normal y, y los pilotos lo que tienen que estar atentos ahora es no debatir el tiempo de vuelta o adelantar al, al de adelante, sino mantenerse en pista y gestionar esas gomas que estarán hechas mierda. De hecho, Rey, ahí lo tenemos, ha conseguido adelantar al piloto italiano y está en P3. Bauerman. Y, y con opciones ¿Dónde? de ganar la posición a Andrea. Caja, o sea, no me lo puedo creer que cenizo. <ríe> francisco martínez en plena batalla con diurca bueno pues estos dos pilotos no se han visto las caras en toda la carrera y ahora francisco parece que, que se ha encontrado a diurca un diurca que tendrá un buen plano seguramente y efectivamente francisco ahora en esta última en estas últimas vueltas pues viene con con los deberes hechos no de haber gestionado bien ese, ese desgaste de gomas bueno diego Troitas, última vuelta para ganar esta esta segunda carrera de la ronda 2 enhorabuena a, al colega diego que se le está currando en este campeonato eh, andrés rojas también consolidando esa p2 y no tiene ningún problema llegará y hará un carrerón como no está acostumbrando también Rita cazagua ha sabido remontar y super sobreponerse a los incidentes que ha tenido y va a tener terminar también posición de podio espectacular rey que, que no hay carrera que no que no diga algo en pista no javi luján al final p4 para javi luján a pesar del de trompito ese que ha tenido pero bueno muy buena carrera p 4 lo firmaría cualquier piloto. Rubén Conchula también ha tenido algún incidente o algún problema. Yo creo que han, han trompeado casi todos los pilotos. <ríe> P5 para Rubén Conchura. Va a terminar ahí en ese top 10. Francisco Martínez, ahí tenemos a. Bueno, cuidado con Diego Troitas. Y Andrés Roja, que le han sacado un slowdown. Yo no sé si. Si pasaban con el slowdown pendiente por la línea de voces Me parece que le quitan 30 segundos de la de la posición final creo santi martínez casi en batalla con diurca y le ha ganado esa p7 a diurca y y buena posición para santi martínez también eh... diurca p8 jorge hernández p9 y p10 para el piloto italiano que ha estado ahí en cabeza pero se ha visto relegado a, a posiciones más, más retrasadas. Bueno, tenemos a Ramón Sánchez también que se ve que ha tenido algún problema porque estaba en posiciones buenas. Lo hemos visto ahí disputar la posición a Diego. Y, y Dani Cafir, el 12. Ese Troitas, vamos. Buah. Carrerón de Diego Troitas. La verdad es que los tres pilotos que. Que están arriba en carrero. Una lástima porque quiere terminando y Chefo tampoco han podido terminar la carrera. En Roll Rob también estoy viendo yo aquí que ha tenido bandera negra. yo creo, creo que ha sido por los incidentes. Pues bueno, pues una pena también que no haya podido terminar. Y Alessandro rosa y, y Miguel Torres también tampoco han podido terminar. Bueno, pues ahí tenemos la, los resultados de la carrera 2 y a ver andrea evangelista 90 segundos yo creo que ha entrado con alguna sanción de slow down o algún, algún rollo. mira eh, francisco martínez se lleva la mejor el mejor tiempo de vuelta con ese 48 6 se ve que ha cogido bastante buen buen rebufo en esa vuelta <risa> y, y nada la verdad es que enhorabuena a francisco por eh, la vuelta rápida de la carrera pocos pilotos han bajado de del de 49, sí, pocos pilotos han 49. Bueno, pues nada, pues hasta aquí ha sido todo. La segunda, a ver un momento, voy a cambiar esto. La segunda carrera de esta Fanny Cup. Eh... Nada, ya la semana que viene tendremos... Eh, nuevamente la, la Fanny Cup en la tercera ronda en esta en esta ocasión eh, y en el circuito de Red Bull Ring Red Bull Ring en la variante GP y, y nada, lo disfrutaremos igual que, que estas rondas que estamos teniendo eh, pedazos de pilotos, carrerones, las que se estamos, estamos viendo y, y nada, eh, ya la semana que viene nos vemos a las 9 y media. Estaremos por aquí ya en la sesión de, clase, de práctica. Y qué más decir. Pues nada, pues enhorabuena a los pilotos. Ahora subiremos los resultados. Y nos vemos la siguiente. Venga gente, un saludo.